En este video vamos a hablar acerca de la Biblioteca de Medios de Wordpress. Para acceder a ella debemos entrar aquí a Medios y decirle Biblioteca. Nos va a mostrar una interfaz como esta en donde yo ya tengo cargados algunos archivos. Esta biblioteca no es otra cosa que un lugar o un espacio donde podemos almacenar archivos que vamos a usar en las páginas de nuestro blog. Así, por ejemplo, si nos fijamos, está el archivo que yo sé para la cabecera del blog y para el icono del blog. La capacidad de almacenamiento que tiene esta biblioteca es de 2 GB. Aquí vamos a poder subir documentos en formato PDF o DT, los de Office, DOC, DOCX, PPT, PPTX, los de Excel, XLS, XLSX. También podemos subir archivos de imagen, en este caso con extensión GIF, PNG, JPG y WebP. Los archivos de imagen vamos a ver que van a tener un límite eh, de peso para ser subidos. Y también vamos a poder guardar archivos de video con formato AVI, MOP, 3GP, MP4 y de audio en MP3, en WAV y en OGG. El tema de estos video, de estos archivos de video y de audio es que eh, lo que nos va a convenir o lo que vamos a recomendar en la mayor parte de los casos es vincularlos. Es decir, estos archivos que estén cargados, eh, por ejemplo, en un canal de YouTube y que nosotros los vinculemos al blog en lugar de subirlos a la biblioteca porque suelen tener un peso importante y nos ocuparían todo el espacio disponible de la biblioteca. Bueno, ¿cómo se agrega un archivo a esta biblioteca? Desde aquí, Añadir, Nuevo. Desde ahí yo puedo eh, seleccionar y elegir, por ejemplo, un archivo y decirle Abrir. Ese archivo se incorpora a la biblioteca. Una vez que el archivo está en la biblioteca, eh, puedo hacer una cierta edición de este archivo. Aquí podría completar los datos con una leyenda, una descripción que según el plugin que yo utilice o el editor que yo utilice, estos datos que yo cargue aquí se pueden hacer aparecer en la página. Además de eso, puedo hacer una edición básica en el caso de las imágenes, por ejemplo, y escalarlas. Eh, el, el consejo es que una imagen antes de subirla, la, la preparemos en un editor de imágenes corrigiendo todo lo que necesitemos y que seamos muy cuidadosos con el tamaño en píxeles de la imagen, esto que sale aquí. Aquí me está informando el programa que esta imagen tiene 1632 x 1224 píxeles. Esto puede ser, eh, en la mayor parte de los casos, esto es excesivo, para una página porque yo nunca debería superar la cantidad de píxeles con las que lo va a mostrar el monitor y un monitor estándar en este momento puede tener 1440 x 900 píxeles quiere decir que siempre me está sobrando aquí información para escalarlo simplemente eh, yo podría decirle acá que necesito esta imagen de 800 y se va a adecuar el, al haber cambiado el ancho, se adecua el, el alto, eh, es decir, no se deforma la imagen y logro el escalado haciendo clic acá en escala. Lo mismo si quisiera recortar un sector o rotarla, lo que quiera hacer acá, va, se va a activar el botón guardar y con eso puedo volver. Muy bien. El cómo utilizar estos archivos que están guardados en la biblioteca en nuestras páginas lo vemos en el siguiente video.